¿Qué pasa piña? La comunidad ha hablado y de nuevo ha elegido de lo que va el próximo vídeo. Por cierto, si quieres participar de esto, solo pásate por la sección de comunidad. Total, que para esta semana tenemos películas sobre experimentos sociales. Así que prepárate para un interesante viaje por la antropología y por la psicología. Arrancaré con un experimento real. Y no, no tiene nada que ver con otro vídeo que ella ha publicado en el canal sobre experimentos con humanos. Este tiene una naturaleza bastante menos bizarra. Os cuento, The App Series es un conjunto de documentales que sigue la vida de 14 personas de origen británico. Pero no os imaginéis un gran hermano. La premisa es la siguiente. El director Paul Arnold buscó a 14 niños que sacaban buenas notas, cada uno perteneciente a un estrato distinto de la sociedad, y seleccionó más o menos la mitad de cada género para tener una muestra más variada. Después les entrevistó, les preguntó por sus aficiones, por lo que querían ser de mayores, de cómo ven el mundo y así durante aproximadamente la hora que dura el documental. Hasta aquí no parece nada especial, ni un experimento ni nada por el estilo. Pero ¿qué pensáis si os digo que cada siete años este director junto a Michael Aptid llama a la puerta de la casa de los críos y les repite las preguntas, añadiéndoles nuevos temas más acordes a sus momentos vitales? Llega un punto en el que no les pregunta qué quieren ser de mayores, sino directamente de qué trabajan. Actualmente hay 8 capítulos, ya que la saga se inició en 1964, y como os comentaba antes, son cada 7 años. Sinceramente os lo digo, no sabréis lo interesante que es conocer así a una persona hasta que no veáis esta colección. Por cierto, todos los niños tienen una cosa en común, son los más listos de su clase. Solo que unos son de los suburbios de Liverpool, otros son de Londres de la clase alta, es decir, de la Jetset, y otros pertenecen a la clase media obrera. Todos tienen ilusiones y sueños, y a lo largo de los distintos documentales descubriremos si los han logrado o no y cómo. Esto no es solo un documental, es uno de los mayores testimonios gráficos sobre la forma de vida de pensar de una de las más complejas y avanzadas sociedades del siglo XX, la británica. Vamos, que es un material imprescindible para conocer el siglo del que venimos. Y bueno, después de esta dosis de realidad pasamos a la ficción. Y aquí os voy a hacer una selección tan variada y curiosa que acabarás odiándome porque no sabrás cuál de todas es la que más te apetece ver. Arrancaré con un juego bastante macabro. Y no, no voy a hablar de Sao, así que quítame esas imágenes. Y ponme las del círculo, la que está rodada en el año 2015. Que voy a contar un poco de qué va. Imaginaos a 50 desconocidos encerrados en una habitación frente a un objeto, que sin ninguna aparente razón, cada cierto tiempo lanza un rayo que fulmina a uno de ellos. Los participantes tendrán que descubrir qué hace funcionar el mecanismo, quién es el perturbado que les ha metido ahí y sobre todo, cómo van a sobrevivir a eso. Si os estáis preguntando dónde está el experimento, tendrás que esperar al último minuto de la película para descubrirlo, pero te adelanto que tiene mucho que ver con la condición humana. Y ya que estamos con los juegos, voy a añadiros una cinta francesa ambientada en la antigua Yugoslavia. O, o bueno, eso quiero creer porque tampoco especifican muy bien el lugar. ¿Sabéis lo que es la ruleta rusa? Yo quiero pensar que sí. Pues imaginaros eso, pero que no participan solo dos personas. Sino un grupo de 20. Para que os hagáis una imagen de todo esto. Cada jugador tiene un arma. Mete la bala en el revólver, hace girar la ruleta y apunta a la nuca del tío que tiene delante. Alguien apaga la luz y cuando se vuelven a encender, se aprietan los gatillos. Los que sobreviven pasan a la siguiente ronda, así hasta que solo queda uno. Por cierto, olvidé mencionaros que todo este círculo está rodeado de gente apostando sobre la vida de los participantes. Se trata de una cinta muy claustrofóbica, bien rodada y que te va a meter en una tensión insana desde que comienza el juego. Y voy a cambiar de tercio para dar paso a una película más política y con tintes de crítica social. A ver cómo os la cuento. Porque en ningún momento llegas a saber bien quién es el sujeto de estudio de verdad. En la mano invisible del año 2016 presentan la historia de un grupo de personas que son contratadas para hacer su trabajo habitual, pero en una nave industrial reconvertida en teatro, donde actuarán delante de cientos de personas. Las únicas directrices que reciben es que tienen que hacer lo que hacen siempre, pues pese a la monotonía del asunto todos los días completan el aforo. Y es que la gente se pregunta de qué va eso. ¿Y sabéis qué? Que lo mismo acabas preguntándote tú mientras ves la película. No os quiero contar más, pero se trata de un film que invita a reflexionar sobre las duras condiciones laborales que se sufren en España. Y sobre todo, es una manera muy interesante de presentar un experimento social. La verdad, muy recomiendable. Bueno, y ya que estamos con el tema del trabajo, se me vienen a la cabeza varias cintas que tratan sobre temas como la selección de personal. Por ejemplo, el método nos coloca en un rascacielos del centro de Madrid, donde veremos un proceso de selección bastante intenso. Y con diálogos que seguramente a ti también te dejen pegado al sillón. En este experimento social de oficina veremos los escrúpulos, bueno, o mejor dicho, la falta de estos de un grupo de aspirantes a un puesto de ejecutivo. Interesantísimo film si te gusta la psicología porque se presentan un montón de personalidades a las que se las somete a situaciones límite. Continuamos con una cinta inglesa que se rodó en el año 2009. De nuevo estamos ante un proceso de selección y aquí me gustaría hacer un alto para invitar a la reflexión sobre el tema laboral. ¿Os dais cuenta de la cantidad de películas que tratan sobre esto? Pues me temo a que se debe a que no tener ni dinero ni trabajo es una de las peores pesadillas que puede vivir el ser humano de este siglo. Aparte, estos procesos de selección sacan nuestra naturaleza más oscura y eso de verdad da para hacer buenos guiones. Total, que en exam nos encontraremos a un grupo de 7 individuos en busca de un buen puesto laboral. La premisa es sencilla, nada de preguntas y aparte tienen que descubrir qué es lo que quieren de ellos. Muchísima tensión en una obra que nos hace reflexionar sobre los experimentos sociales como los MK MKUltra. Bueno, yo ahora os voy a mencionar una cinta que me recomendó un miembro en la sección de comunidad. Y de nuevo aprovecho a invitaros a que os paséis por ahí, ya que dejo las encuestas para que elijáis el contenido del canal y aparte voy comentándoos que son las últimas cosas que me voy viendo. En fin, que me recomiendo hablar de Mayhem. Es una locadísima cinta rodada en el año 2017 y que nos muestra cómo reaccionan un grupo de trabajadores de oficina que quedan aislados en cuarentena cuando un peligroso y violento virus se cuela por el sistema de ventilación. La película está a medio camino entre el cine de zombies y el de plagas, pero os garantizo que vais a pasar un buen rato viéndola. Antes de que te des cuenta, se te habrán pasado los 90 minutos que dura. Es otra cinta que también da para reflexionar sobre el ambiente laboral, sobre las zancadillas, la presión de los jefes, la presión por ser jefe... Un mundo atroz. Y no me gustaría cerraros el vídeo sin mencionaros un documental de Naomi Klein titulado La Doctrina del Shock, que muestra distintos experimentos a los que ha sido sometida la gente del siglo XX, tanto de forma individual como en experimentos colectivos. Seguramente a más de uno le suenen estas imágenes de Argentina. Además, si el documental te sabe a poco, puedes ojear su libro que se titula igual. Y vale la pena, porque estaréis leyendo el libro de una de las personas con el coeficiente intelectual más alto del mundo. De verdad, una mujer muy interesante. Aparte, y antes de que me lo deje alguien en la caja de comentarios, intencionadamente no hable de The Cube, ya que seguramente el 90% de vosotros ya la conozca. Aún así, os invito a dejarme en la caja de comentarios más cintas sobre experimentos sociales o sobre grupos humanos sometidos a situaciones de mucha tensión. Y recordad que ya hablamos de unas cuantas en el vídeo sobre experimentos con personas, no me pongáis las mismas. Y con esto me despido. No olvidéis suscribiros y activar la campanita, aunque creo que la verdad no sirve de mucho porque YouTube no notifica cuando subo un vídeo. La verdad no sé por qué será. Bueno, y os voy a pedir que lo mováis por vuestras redes para que de alguna manera esto tenga difusión, que yo que sé, estamos cerca de los 2000 y a ver si somos capaces de llegar antes de que termine el año. Y bueno, Peña, un fuerte saludo y a cuidarse mucho.